Oh Jesús, te reconozco por Rey Universal. Todo cuanto has sido hecho, tú lo has creado. Ejerce sobre mí todos tus derechos. Renuevo la promesa de mi bautismo, renunciando a Satanás, a sus seducciones y a sus obras y prometo vivir como buen cristiano. Muy especialmente me comprometo a procurar, según mis medios, el triunfo de los derechos de Dios y de tu Iglesia. Divino Corazón de Jesús, te ofrezco mis pobres obras para conseguir que todos los corazones reconozcan tu sagrada realeza y para que así se establezca en todo el mundo el reino de tu paz Amén Yo soy el buen pastor el buen pastor da su vida por las ovejas no así el asalariado que no es el pastor ni las ovejas son suyas cuando ve venir al lobo huye abandonando las ovejas y el lobo las agarra y las dispersa a él solo le interesa su salario y no le importan nada las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a los míos como los míos me conocen a mí. Lo mismo que el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre y le doy mi vida por las ovejas. Palabra de Dios. Te alabamos Señor.